El día 1 de diciembre, Traninova cumple 25 años. Germán margado y Alberto Jabrina nos invitan a todos a compartir con ellos esos 25 años cargados de ilusión y sobre todo cargados de música. Así que no esperéis que os lo cuenten. A las 8 y media en el teatro principal, el 1 de diciembre, nos vemos todos allí. A disfrutar de la música y a sobre todo ser felices. ¡Chao!